De, de todo esto que estamos viviendo en el país y de todo lo que ha conllevado y de todo lo que se ha dado en, estos, en este proceso inicial judicial en contra de importantes eh, personalidades del ámbito de la política y otros ligados que se han hablado, hablado de los testaferros y de, de todos esos que se, eh, se, se acercan o que se da una relación de funcionarios, gente que busca salvaguardar o cubrir la, la identidad del de funcionario en sí. En principio, todo lo que hemos visto, observando y que ha planteado el Ministerio Público. Tenemos en el día de hoy que el presidente eh, Luis Abinader, eh, muy oportuno y en buena hora, estará hablando o presentando al país diferentes iniciativas en busca de eh, disminuir y contrarrestar el tema de la corrupción en la República Dominicana. Enhorabuena. Las expectativas en este sentido son altas. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que se está dando en nuestro país. Para mí es sin precedentes, más allá de los resultados de lo que continuará con todo el proceso. ¿Por qué? Porque en nuestra historia, aunque sí han habido juicios, sanciones, un presidente preso y demás, en, este, en esta manera en que se está dando, al momento nosotros no lo habíamos tenido, señores. Entonces, partiendo de que hay un presidente que se supone y que ha vendido un cambio dentro de su gobierno y que aparentemente lo vemos con algunas luces, con algunas sombras en ese sentido, porque se han presentado algunas situaciones en el gobierno actual del manejo eh, incorrecto, eh, un tanto eh, airado de algunos de sus funcionarios y demás. Es muy poco el tiempo que tiene el llamado gobierno del cambio. Hemos visto que se han estado dando pasos contundentes pasos para contrarrestar y minimizar un poco ese mal que tanto daño nos ha hecho. Nosotros tenemos una deuda social, señores, de siglos, desde la fundación de la República Dominicana. Venimos nosotros arrastrando la corrupción y el mal manejo de quienes han dirigido este país. Creo que es el momento, creo que es el momento de que ese empoderamiento de un una mitad, vamos a decir, de un porcentaje importante de los dominicanos en el sentido del buen manejo de las instituciones, de hacer responsables a los que manejan eh, el Estado, de quienes gobiernan el país, contrario a lo que piensa nuestro amigos que no es responsable eh, un presidente de lo que hacen sus eh, ministros y su gente de confianza, que él pone ahí en esos cargos, sí pienso que es el responsable eh, del accionar de sus representantes. A mí no me dio tiempo de decirle a Lara que hay una cosa que él no menciona, que se llama posición de garante o posición de garantía. sí En, sí, en la defensa que le hace al presidente uh -huh. Danilo, sí. de lo que ya han planteado. Él no, él no es responsable solo de lo de él, él es responsable de todo lo que pasa en el Estado, porque él es el jefe de la administración. Totalmente. No, no tiene sentido. ¿Tú, ¿Usted se imagina? Uh -huh. Entonces, partiendo de todo esto que estamos viendo, estos procesos judicia judiciales, las expectativas, un gobierno, señores, hay que decirlo claro, aunque cambie mañana, aunque cambie mañana, estamos viendo que el gobierno de Luis Abinader en el sentido del manejo de, de los fondos públicos, ha hecho mucho énfasis. Eh, no solo, vamos a decirlo en palabras, como dijera el, el expresidente Medina, que por el rumor público actuaría, solo quedó en esa frase. Vemos que se están dando los pasos para combatir y contrarrestar un poco todo este tema hoy. Hoy, 9 de diciembre, a propósito de que se celebra el Día Internacional en Contra de la Corrupción, veremos qué es lo que va a decir el presidente. Creo, pienso, que los funcionarios de este gobierno tienen que mirarse en el espejo en el que están los, eh, una cantidad importante de PLDistas, que si bien es cierto que en el caso, de manera inicial, solo hay 11 imputados, se supone que habrán más procesos judiciales en la República Dominicana. Porque nosotros entendemos, y es lo que hemos visto, la cantidad de denuncias, de denuncias y todos los escándalos que se han observado y que se han dado en nuestro país, sí. no solo se limita al hermano del expresidente Medina, hay más cosas que investigar. Entonces, partiendo de todo esto y nosotros entender que si esas acciones y esas iniciativas de las que habla el, el presidente Luis Abinader, son con un interés real de que se subsane el manejo de la administración pública, nosotros podemos decir que estamos paso a paso, eh, aún sean lentos, estamos avanzando en este sentido. Señores, cuando nosotros hablamos de, de corrupción, que eh, intentábamos cambiar el término por uno que conecte más, con lo, conecte más con lo que es el robo. Porque cuando tú hablas de, que, de la corrupción, de que corrompió... ¿De qué se está hablando? Hay muchos aspectos que se dan dentro de este tema Del manejo corrupto de un funcionario Estamos hablando Del de desvío de fondos públicos Estamos hablando del tráfico de influencia Estamos hablando del mal manejo En sentido general que se da dentro De una institución y que el responsable directo Es ese jefe de estado Que puso a esa persona ahí Y de por sí sus directores y demás En todo, en todo ese organigrama Que se da En la empresa mayor que es el estado entonces, partiendo de todo esto, nosotros tenemos, y entiendo y pienso, que la República Dominicana se le va abriendo una luz de esperanza en lo que tiene que ver, señores, con el desvío de los fondos. No es posible que nosotros tengamos, que nosotros tengamos que ver, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra familia tenga que ver como gente en cuatro años, en ocho años logra conseguir todas las millonadas del mundo cuando usted sabe que no hay forma posible de que trabajando honestamente, usted logra acumular esa cantidad de fortuna, esas cantidades de riqueza. Si usted lo hace de manera privada, no importa. Si usted descubrió un producto que se volvió, se volvió un impacto y que fue acogido por, a nivel mundial o en su país se volvió rico, qué bueno. Ahora usted llevarse el dinero, convertir en instituciones en caja chica que se supone que deben de ir dirigida para que los niños no se mueran eh, más de una docena, como eh, una docena, docena, como casi una docena, como pasó en una de las administraciones de uno de los ministros. De Freddy. De Freddy, Freddy sí, que, sí, de Freddy. ¿Quién es el responsable de eso, Lara? O sea, hay que ir cambiando. Y vamos a ver, vamos a ver, esperemos que lo que se vaya a decir hoy, a las 5 de la tarde, creo que es, eh, sea de impacto. Y que sea un llamado a estos funcionarios de hoy, porque también les tenemos los ojos puestos a ellos. Les tenemos puestos los ojos a ellos. Que no estén inventando con el dinero del pueblo. Que ese dinero no es para beneficio de, de, de, personal. Ese beneficio es para hacer lo que nosotros necesitamos como nación. E ir dando respuesta a tantas precariedades y necesidades que tenemos como nación. Bien. Más? gracias. Gracias Carolina. Vamos inmediatamente con... A ver si don...